Bueno, vamos a empezar con la instrucción if, este repaso. La instrucción if es una bifurcación lógica que nos permite tomar decisión que nos va a permitir incluir una sección del código no en la ejecución. Esta sección del código nosotros la vamos a ordenar con llaves. Si no ponemos las llaves, el if solamente va a ejecutar hasta encontrar el punto y coma. Por lo cual, si no ponemos las llaves y nuestro if empieza a ser una instrucción complicada porque tiene varias aristas, se nos puede empezar a perder el código. Por lo cual, vamos a ponerle siempre las llaves. Más allá de que se usa sin llaves, nosotros lo vamos a usar con llaves para tener la costumbre de usar las llaves y cuando el algoritmo es complicado, nosotros podemos controlarlo, mejorarlo, ampliarlo mucho más fácil que si no tiene las llaves. no está Instrucción lógica va a ir dentro de, de los paréntesis y tiene que tener un valor de verdad. Si no tiene valor de verdad, es muy posible que tome un valor erróneo y que entre o no entre al if según el valor que tenga. Nosotros, en este caso, el ejercicio 1 nos pide ingresar una edad. Yo como voy a trabajar con edad y es numérico, después de definirlo y cargarlo, lo parseo para poder tomar la parte numérica de eso. Dentro del if, y para nosotros poder ejecutar algún mensaje, tenemos que poner una condición que se pueda cumplir. En este caso, edad ingresada igual igual a 15, que es el primer ejercicio. Lo que hace es comparar la edad con 15, si esto es verdad, si esto da 1, entra acá. Y muestra lo que dice el alert que tiene que mostrar. Nuestra instrucción if. Lo que hace es que esta parte del código se ejecute o no. Según el valor de verdad de esta condición lógica. Nuestros if también están compuestos por una opción. Cuando no se cumple lo de arriba que es el else. Entonces acá... Si tiene 15, acá no tiene 15. Nuestra instrucción if, la lógica de la instrucción if va a afectar a dos bloques de código. Al primer bloque, si esta condición es verdadera, y al segundo bloque, si esta condición es falsa. El segundo bloque no tiene que tener lógica, no puede tener lógica, porque la lógica la marca el primer if. Así que el else es un sino de este if. Por lo cual, else puede haber uno solo por cada if. Y el else no puede estar solo. Tiene que estar siempre acompañado de un if primero que dé la condición lógica para que esto funcione. Dentro de los operadores lógicos, para hacer la comparación, nosotros tenemos... Todos los que aparecen en W3School, nosotros los, los operadores lógicos que vamos a utilizar son el mayor igual, el menor igual, perdón, el mayor igual, el igual igual y el no igual ¿ah? o distinto. Estos son los operadores que vamos a usar, Los demás los vamos a dejar, vamos a intentar no utilizarlos y cada vez que los utilicen nosotros vamos a incitarlos a que los cambien por alguno de estos cuatro. Los demás, tratamos de no usar, ¿no? O mayor, o menor, o igual, o distinto. Son cuatro los operadores. No los mezclamos y los utilizamos por separado. La instrucción IF, más allá de que está analizando una cuestión lógica, yo también puedo ver que el IF a veces puede funcionar mal. ¿no? Los errores que pueden cometer... Eh, en el if son varios, más cuando se empieza a hacer if más complejo. ¿no? Nuestra forma de pensar establece if que a veces pueden tener una complejidad mayor que nosotros la podemos separar. Por ejemplo, si nosotros queremos saber si es mayor a 12... Voy a borrar. Queremos saber si es mayor a 12 y menor a 18. Nosotros podemos hacer dos instrucciones, una dentro de la otra. Solamente las llaves. Y acá puedo poner el alert de adolescente. Podemos tener if dentro de if. Y lo que estoy haciendo acá es subdividir en subconjuntos el conjunto de números que tengo, que son las posibles edades. Entonces, acá, dentro de las llaves que están entre la 12 y la 17, voy a tener a todas las personas que son mayores a 12, o sea que no son niños. Y si dentro de las personas que son mayores a 12 le pregunto si son menores a 18, ya tengo el rango que son los adolescentes. Este mismo if que está acá, yo lo puedo hacer en un solo renglón, y porque este ejemplo no tiene nada de código acá, no tiene ningún alert que diga, eh, para todos los menores de edad, algo. Entonces, al no tener ninguna línea de código, yo puedo agarrar a esto y juntarlo, ya que no hay nada acá. La versión más fea de juntar esto es sacarle las llaves. Y quedaría algo así. Pero nuevamente nosotros dijimos que vamos a poner las llaves a todos los if, así que esta, esta forma estaría eh, en principio confusa. Y después con la falta de llaves. Pero estas dos condiciones que vienen de estos dos if las puedo unir con el ampersand ampersand y pongo la misma condición. Y tengo el mismo if de abajo, arriba. Los dos cumplen la misma forma lógica. La única diferencia es que esto está en el mismo renglón y esto no. Los posibles errores que pueden cometer acá es que se olviden una de estas variables. Si nosotros venimos de estos dos if con dos comparaciones, más allá de que es la misma variable, las dos comparaciones las repetimos acá. Si en algún caso ustedes ponen algo como esto, es porque... Esto se equivocaron, porque ustedes nunca pondrían un if que diga menor a 18. Esto ustedes nunca lo pondrían, pero si hacen este if de una y no saben de dónde viene, es muy posible que cometan este tipo de error donde... Menos 18 no tiene una comparación y esto da error de sintaxis. ¿verdad? Y es porque ustedes nunca pondrían esto. Le falta la variable para comparar. ¿verdad? ¿Por qué le falta? Porque viene de estos dos ifs. Entonces, este error es muy posible si desconocen de dónde viene. Si lo escriben directamente porque creen que el ampersand ampersand es lo que va ahí y no viene de ningún lado. Para todos los demás que saben que vienen de estos dos if uno adentro del otro, van a saber que van las dos condiciones. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero informar quién no es adolescente, este vamos a ponerle para que quede acá bien. Mal. Y voy a preguntarme para los no adolescentes. Si ¿Sí? la edad ingresada es mayor a 18 o oh, mayor a 17, alert, no es adolescente. Y las personas que son menores, a 12, menores a 13, tampoco son adolescentes. Entonces pasamos de tener un if adentro de otro porque este conjunto tiene que cumplir las dos condiciones para ser adolescente, si no simplemente es menor y este, este if de acá tiene que cumplir también los de abajo porque si no es solamente no niño, es un adolescente o un mayor. Y terminamos en esto. Ahora, cuando tenemos dos ifs que el mensaje es el mismo, tengo un problema acá, porque no puedo tener dos veces escrito el mismo mensaje. Si escribí dos veces el mismo mensaje, es porque no pensé la lógica de una manera correcta. En este caso, este if me muestra a todos los no adolescentes, pero en el código tengo dos veces escrito el mensaje. Por lo cual, esto que está acá, que son dos ifs que tienen la misma solución o el mismo código interno, pero que la lógica cambia, los puedo juntar. Y nuevamente, si viene de estos dos if, ¿no? yo puedo tomar esta condición y la uno con esta agregando el o. Y ahora me quedó el o. Entonces el o viene de dos if separados que tienen la misma implementación, el mismo código, mientras que el i viene de un if que está dentro de otro porque se tienen que cumplir las dos condiciones al unísono. Y fíjense esto, miren. Eh. Eh, cuando yo trabajo con i, dicen que, con, la que primer, con que la primera sea falsa, ya no verifica la segunda. ¿Ah? Si yo le pongo que edad mayor a 12... ¿no? y yo ingreso tres años, no tendría por qué evaluar esto, porque no es mayor a 12. ¿no? Cualquier edad que yo ingrese menor a 12 va a ser que no entre al IF, no evalúa el segundo. Fíjense esta estructura de IF. Si no es mayor a 12, no entra al IF. Cumple la misma funcionalidad que esta. ¿no? Si el primero no es verdadero, ¿para qué me voy a preguntar del segundo? Esto es lo mismo, si el primero no es verdadero, ni siquiera entra a preguntarse el segundo. Entonces, esto está trabajando igual que esto, trabaja lo que se llama por cortocircuito. Si esto es falso, lo segundo no lo evalúa, porque ya sabe que va a ser falso. Es lo mismo que esto, si esto es falso, nunca va a evaluar lo segundo, porque nunca va a entrar al I. ¿Ah? Eso se llama trabajar por cortocircuito. Si esto es falso, ni siquiera se pregunta esto. En cambio en el O, se tiene que preguntar por esto. Y se tiene que preguntar por esto. Por los dos se tiene que preguntar. No puede preguntarse por esto y decir simplemente que no es adolescente porque eh, no es mayor a 17. ¿Ah? Se tiene que hacer las dos preguntas. Bueno, el O trabaja de esa manera. ¿Ah? Pero si una es verdadera, si la primera es verdadera, la segunda no tiene por qué evaluarla, porque ya va a mostrar el mensaje. ¿Ah? Si esto que está acá es verdadero, ¿No tendría por qué evaluar esto? Ya sé que no es adolescente. ¿Sí? Y acá trabaja de esa manera. Si esto es verdadero, esto no es necesario analizarlo, porque ya sabemos que si esto es verdadero, es adolescente. De acá vienen nuestros O y nuestros I. ¿Sí? También vamos a utilizar el operador de negación. Por ejemplo, si yo quiero negar, para encontrar a los no adolescentes, lo puedo hacer. ¿Ah? Acá tengo una solución del no adolescente, acá tengo otra solución del no adolescente, voy a hacer otra solución del no adolescente. Es tomar esto, poner un else, y poner no es adolescente. Y ahí tengo... La lógica de un no adolescente. Esta lógica la voy a cambiar un poco para que me quede ordenada. Bueno, entonces, para encontrar a un no adolescente, puedo hacer dos ifs separados, puedo hacer un if, con un, no, un if con un no, o puedo hacer un if con un i, pero que en el else muestre no adolescente. Esto es lo menos conveniente. ¿No? Lo que podríamos hacer, si nosotros tenemos esto, podemos negar la primer parte, y acá viene el operador de negación, abro paréntesis, niego, abro paréntesis, y dentro de eso pongo esto. Entonces, logramos casi el mismo if, pero negado. O sea que lo que me dé esto, si me da verdadero lo cambia a falso y si me da falso lo cambia a verdadero. Ahora, nuestro alert no es adolescente, iría acá. Entonces tengo una forma de encontrar a los no adolescentes, dos formas de encontrar a los no adolescentes, tres formas de encontrar a los no adolescentes, cuatro formas de, no encontrar, de encontrar a los no adolescentes. Los, las cuatro formas utilizan los if separados utilizan el o, el i y el de negación. Ahora presten atención, este de negación va a negar todo esto. Si yo quiero hacer la negación de esto, esto lo vamos a ver en, en una materia que es SPD en el primer cuatrimestre cuando veamos de De Morgan, las leyes de De Morgan. Más allá de que este va a estar repetido con el de arriba, yo voy a hacer la distributiva de esto este no, para yo transformar todo esto que está acá y hacer el no aplicado, el no me cambia esto por by. Una regla. Segunda regla, este me lo cambia, me cambia el signo, me lo pone mayor, yo le voy a cambiar el número, porque si no, no me dan los márgenes, si este menor a 18, este tiene que ser mayor a 17 y acá lo mismo, acá cambio menor, y acá le pongo 13. Entonces, este que está acá, ahora lo borro, porque ya hice la negación, y me queda exactamente esto, o sea que la negación del i se transforma en un o, que es el mismo o que tengo acá arriba. O sea, todos los caminos que ustedes utilicen para hacer el análisis, de, del problema, pueden tener varias soluciones. Todas van a dar el resultado correcto. Ahora hay que ver cuál queda mejor escrita. Esta no, por ejemplo. Esta se puede utilizar, pero ya utilizar el no y no hacer la distributiva acá puede crear confusión si no lo veo a simple vista esto. Así que la mejor para resolver los no adolescentes sería esta. Todas las más, todas más. Lo resuelven, pero tienen detalles que no hacen del mejor código. En este caso nosotros estamos viendo el, el IF con los operadores para poder establecer una comparación lógica de I y O. las tablas de verdad, después las van a ver en matemática. Posibles errores del IF, muy comunes. El IF hace comparación con un signo de igual, esto que está acá, no está comparando, está asignando, así que cuando yo pruebe esto, no va a funcionar. ¿Ah? O va a funcionar siempre como si tuviera 15, porque yo lo que estoy haciendo es una asignación. ¿Ah? Vamos a testearlo esto. Vamos a ver el error este, que no es un error que me lo comunica el Chrome. Entonces yo ingreso la edad 44, le pongo mostrar información. Voy a dejar ahí para que se vea bien la página. La edad ingresada es 44, pues ya fue parciada. Una vez que pasa por este if, lo que voy a hacer es asignar la edad ingresada 15. Y entra. No entra porque la comparación dio verdadero. Entra porque no dio falso. Entonces me muestra niña bonita. Y no solo niña bonita, sino que me dejo en edad ingresada el número 15. O sea que tengo dos errores. Primero, estoy evaluando mal la condición. Y después que todo mi algoritmo después de este if va a tomar a edad ingresada, sin importar que yo le haya ingresado 44, 22, 1 o 0, va a tomar este valor porque están asignando en vez de compararlo. Este error se puede encontrar cuando ustedes debaguean. Después, como les dije, esto que es el IF está ingresando, porque cuando yo tengo una evaluación de condiciones, estas condiciones buscan una sola cosa, que es el falso. Y ahora lo vamos a verificar. le vamos a poner... ingreso no ingreso entonces vamos a ver con qué ingresa y con qué no ingresa con el 1 con el 0 Acá con true, acá con false. Acá vamos a crear una variable que sea valor de verdad. Ese valor de verdad vamos a ver qué pasa cuando yo hago una comparación. Valor de verdad es igual a... Edad ingresada menor a 18. Vamos a ver si no tiene ningún error. Vamos a ponerle a edad ingresada 12. Vamos a mostrar información. Edad ingresada es 12. El valor de verdad, una vez que paso esa comparación... Fíjense que es, es true. No es la palabra true, es el valor true. Porque si no estaría entre comillas, es un valor. vamos Así que true, como lo escribí acá abajo, es un valor, no es una palabra. Ahora, si yo lo que ingreso es 33, y paso por acá, la ingresada es 33, el valor de verdad va a ser false. ¿eh? Que no es la palabra false, sino que es el valor false. Vamos a ver cómo va funcionando. Si tiene 1, sin importar el valor de verdad acá, ¿no? Si tiene 1 el if, va a ingresar. Si tiene 0, no va a ingresar, porque es falso. Si tiene true, va a ingresar. Si tiene false, no va a ingresar. Hasta ahí es todo lo que se aprende del if. Nosotros le vamos a agregar un poquito más a esto para saber cómo funciona en Javascript el if. Acá el if está la versión conceptual de que es 1, 0, true o false. Ahora vamos a ver qué pasa con otros valores. ¿Qué pasa si yo le paso 44? O... Menos 44 ¿Qué pasa si yo le paso la palabra True? ¿O qué pasa si yo le paso la palabra False? ¿O qué pasa si yo le paso La palabra La la la, la"? Entonces vamos a ver nuevamente esto bueno, acá el valor de verdad, no importa lo que ingrese, porque. Eh, NAN. Le da ingresada NAN. Paso por acá, valor de verdad, false. ¿Ah? Esto me da false. Ahora, si yo le pongo 44, ingresa. O sea, cualquier número que ustedes ingrese le va a dar verdadero, excepto que sea 0. Con el 44, ingresa. O sea, que lo toma como un verdadero. El menos 44 también lo toma como un verdadero. El true palabra lo toma como verdadero. El false palabra también lo toma como verdadero. La la la la también lo toma como verdadero. Con lo cual, a través de esta prueba y de este test, donde yo le paso cualquier cosa y todas me las tomo como verdadero, yo lo que puedo decir es que MIF lo único que detecta es cero o false. Esto es lo único que detecta MIF. Cualquier otra cosa la toma como verdadera. Literalmente, cualquier otra cosa la toma como verdadera. Vamos, Así que a tener cuidado... Más allá de lo conceptual, que es if 1, if 0, if false, is true, nuestro if, verdaderamente, lo único que detecta es 0 o false. Y false, para nosotros existe el false, pero para la máquina el false es una máscara del cero False es igual a 0. Así que este valor escrito acá, false, es igual a 0. Por lo cual, nosotros podemos decir que nuestro if, en su condición, lo único que detecta es cero y todo lo que es distinto a cero lo toma como verdadero. Vamos a tener en cuenta porque hay muchos errores que ustedes dicen, uy, pero me funciona. Claro, porque si no te da cero, te lo va a tomar siempre como verdadero. Incluso si le pones la la la la o si lo que vas a comparar es, no sé, en vez de hacer una comparación hiciste una asignación como en Niña Bonita y te da 15, Ustedes dicen, ¿por qué si yo pongo edad ingresada igual a 15 ingresa? Porque el número que queda en este IF es 15. Y el 15 es verdadero. Cualquier número que dé acá va a ser verdadero. Si ustedes ponían edad ingresada igual a 0, ahí sí no iba a entrar. Porque edad ingresada iba a ser igual a 0. Y el IF, lo único que detecta es el 0. ¿Ah? Cualquier otra cosa que no sea cero es verdadero. Así que hay que tener cuidado con los if y fijarse que a veces cuando hago mal la comparación o lo que viene para ser evaluado está mal evaluado. Si yo pongo if variable es muy posible que esa variable únicamente cuando me da cero me lo detecte. Después cualquier otro valor me lo tome como verdadero. ¿Ah? Eso a tener en cuenta con los if. Y después... Eh, ¿Alguna consulta en el chat sobre esto? No, está Bueno, vamos con el switch, entonces. Bueno. En el caso del switch, el switch es una instrucción que viene a mejorar eh, la utilización de la lógica y poder establecer a partir de, por ejemplo, este if. Que está acá en el cual se cumplen algunas condiciones en particular. Acá tengo if else, if else y lo fui armando para que me quede cada uno de los meses. Vamos a armarlo de vuelta. Lo que voy a hacer es siempre evaluar eh, la misma variable con una igualdad. Si no es esto, separo el subconjunto en los demás meses. Entonces acá me puedo preguntar si el mes del año es igual igual a febrero. Y si no es igual a febrero, yo lo que puedo preguntarme es si es igual a marzo. si no es igual a marzo, el else de que no es igual a marzo, me pregunto si es abril. Y así sucesivamente para cada uno de los meses para ir encontrando cuál corresponde. Entonces, en este caso, este tipo de if en el cual yo voy a hacer la comparación con distintos valores, y siempre va a ser la misma variable, lo puedo transformar en un switch. La ventaja que tiene el switch son justamente las diferencias que ustedes tienen que empezar a entender a operar. El IF, el IF es una herramienta que ustedes tienen que entender y saber operar, y el switch es otra herramienta que se comporta de una manera distinta para poder adaptarse a las necesidades que ustedes tienen. Por lo cual, si ustedes quieren usar el switch como if, están errando. ¿Ah? Ustedes tienen que usar el switch como switch y el if como if. El switch no lleva lógica dentro de sus paréntesis. Lleva simplemente el nombre de la variable. Las únicas llaves que va a tener el switch que pertenezcan al switch, porque por ahí el switch adentro tiene otro switch o tiene otro if, o tiene while, for, o cualquier otra cosa que veamos, las llaves del switch son las que abren y cierran el switch. Son las únicas llaves que van a pertenecer al switch. Después, para que nosotros podamos evaluar estas igualdades, ¿no? yo voy a tener los casos case, y el case va a tener el posible valor, y después va a terminar con dos puntos. Y adentro voy a mostrar granito El case va a terminar con el break. Por cada case, como máximo, hay un break. ¿Ah? A veces hay case que no tienen break. Pero el que tiene break no tiene dos. Tiene uno solo. Entonces puedo seguir evaluando los casos la tabulación acá también es importante para saber dónde empieza y dónde termina un caso y puedo empezar a utilizar la evaluación para mostrar mensajes cada case va a mostrar lo que esté en el alert en este caso tengo dos alert repetidos por lo cual, si para enero y para febrero yo quiero mostrar el mismo mensaje, con borrar el break y el código ya funcionaría. Por lo cual, el break no es solamente el que cierra el case, sino es el que me habilita para que, por ejemplo, en el case enero y en el case febrero, me muestre el mismo mensaje, pero que el mensaje esté escrito una sola vez en mi código. Esto que está acá es lo mismo que poner, por ejemplo, un if de mes del año igual, igual a enero o mes del año igual, igual a febrero. Y acá adentro pongo. A ver, granito. Entonces, este if está acá, se puede transformar en esto y es más leíble. Si tiene dos, bueno, es casi lo mismo. Ahora, si tenemos cinco comparaciones en el if, Acá lo único que tengo que hacer es repetir esto ¿no? varias veces. Y va a quedar más leíble. Y va a incluir a todas las opciones. Entonces el switch viene de algún if. Se puede hacer con if. Y ustedes tendrían que ver cuál es mejor para después poder mantener ese código, leerlo, estudiarlo y entenderlo. ¿Ah? ¿Qué van a usar? Switch o if. Pero pueden utilizar cualquiera de las dos para resolverlo, siempre que tengan este tipo de comparación, ¿no? de igual-igual. El switch viene para las comparaciones de igual-igual. ¿Ah? Porque no puede tener lógica acá. Si ustedes le ponen lógica acá... Están haciendo algo en contra de la instrucción switch que no tiene lógica. Como ven, no tiene operadores lógicos. No tiene el ii, el o, o no tiene el negación. ¿sabes? No tiene operadores lógicos. No hay comparación que hacer. No, porque, perdón, Otam, porque además eh, la comparación va a devolver un valor de verdad. Verdadero o falso. Entonces, ¿qué tenés? Dos posibilidades. Un verdadero o un falso. ¿Vas a hacer un switch para evaluar eso? No tiene sentido. Para eso usas un, un, un if, como y corriente. Claro, exacto. ¿Eh? Entonces, nuestro switch ¿eh? se usa en casos en particular, cuando tenemos este tipo de comparación, y no le ponemos lógica. No le ponemos poner eh, menor a 18. O sea, poder ponerlo, sí, lo van a buscar... Y hay gente que hace lógica, pero va a estar comparando con un dato que va a ir una cosa media rara, ¿no? Que se compara con esto y si esto da verdadero, entra y si no, no. Y en realidad, eh, si necesitan evaluar algo para enero, irá acá adentro, eh, irá con un IF adentro, pero, no, pero solamente cuando entre enero. No hago la comparación ahí, lo haré dentro de, del, del mismo case donde puedo agregar otro IF. Y nuestro if tiene un... Por ejemplo, acá yo tengo un else. De todos estos meses. ¿no? Bueno, el else es eh, una versión más simple que el default. Porque el default no es un else de un solo if, sino es el else de todo el switch. Entonces el break va a comprender a... Todos los casos que no fueron nombrados acá arriba. O sea que enero, febrero, diciembre y marzo no van a entrar. Todos los demás meses, incluso si en mes del año le pongo la la la la, va a entrar en el default. El default siempre lleva dos puntos, siempre lleva el break. Y va a incluir a todos los elementos que no fueron evaluados acá. Por eso este else va a ser el else de este if. Este default va a ser el else de cualquier condición que ustedes pongan acá. Ustedes pueden tener estos o pueden tener, por ejemplo, el de, el de septiembre. Y acá le ponen alert. Primavera. ahora nuestro default tampoco va a incluir a septiembre pues está acá arriba así que nuestro default más allá de que vendría a ser el else del switch es mucho más grande que el else del switch porque no incluye a ninguno de los que están nombrados arriba parece casi lo mismo pero cuando ustedes empiezan a armar estos if por separado este default no queda como else de, del if Queda como else de toda la operación. ¿ah? Y a veces tiene que estar en dos lugares. Por eso es mucho mejor utilizar el switch en esos casos porque el break, el, el deforme, soluciona esos problemas. Y nuevamente el switch es una herramienta que ustedes tienen que aprender a utilizar. Y si yo les doy un martillo y después le doy una pinza, es muy posible que ustedes con la pinza intenten clavar un clavo, le den el clavo pinzazos y lo terminen eh, haciendo la tarea. ¿no? Con la pinza pueden hacer la tarea mal y que funcione como si fuera un martillo. Pero ustedes tienen que aprender a manipular esto como otra herramienta, que es la misma solución que el if, pero otra forma de programar y otra forma de entender sus herramientas, que son el default, el break y el repetir casos en vez de poner O, oh, O, oh, O, oh, y, y andar poniendo nuevamente la repetición lógica. Fíjense que acá yo al microprocesador le estoy preguntando una, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente, mientras que acá al microprocesador le pregunto una sola vez. Y no es que va a ir buscando por cada case. No, esto pregunta y automáticamente se redirecciona al case que coincide. No es que viene acá y se pregunta, ¿Che, es si igual, igual a septiembre? ¿Che, es si igual, igual a enero? ¿Che, es si igual, igual a febrero? No. Esto hace la comparación y directamente lo redirecciona al caso. Por lo cual, el microprocesador acá lo voy a estar usando una única vez. Mientras que acá, por cada pregunta que hago, le pregunta al microprocesador que me compare mes del año con el mes ingresado, con el mes que estoy comparando. ¿Ah? Entonces, esto es mejor... Más performante con respecto al microprocesador y muchísimo más leíble para, tanto para nosotros que corregimos sus ejercicios, como para ustedes cuando vuelven a estudiarlo o se lo pasan a un compañero para que eh, lo vea. Esto es muchísimo más entendible y lo vamos a ver cuando ustedes terminen de hacer los ejercicios con IF y pasen a hacerlos con SWITCH. Ferret o sea, de iluminación queda más ordenado si es con SWITCH. ¿Alguna consulta sobre switch o aclaración? Ahí preguntan que no entendieron bien lo del default. Bueno, sobre el default, a tener en cuenta que cuando ustedes separan esto, no tiene que ser el default del último caso, no es un else, sino es todo lo que no pasó acá. Cualquier opción que no esté acá evaluada y que sea ingresada, por ejemplo, yo ingreso 12 el mes del año. Y el 12 no está evaluado en ninguno de estos. Entonces, ¿dónde va a entrar? Acá. Y no me va a entrar como diciembre, me va a entrar como 12. Entonces, el default no es el else de alguno de los casos, es el else de todo. Cualquier cosa que no esté incluida acá, que yo ingrese no esté incluida acá, va a entrar en el default. Por eso hay que tener cuidado. Hay algunos ejercicios que les piden las horas del día y que para el default muestren las que no son horas del día. Entonces, ustedes tienen que van a tener que evaluar todos los cases y asegurarse de estar todos los cases de todas las horas para que en el default entren las que no son horas válidas. Entonces, el default es un else, pero de todos los cases No del último o de alguno, sino todo lo que no está evaluado en ninguno de los cases va a aparecer en el default. Es para que tengan en cuenta, a medida que lo vayan usando y lleguen a cometer algún error con el default y entre siempre en el default, van a entender a lo que me refiero. Pongan break siempre en el default. Acá en Javascript no es obligatorio, pero sí es necesario. Una cosa es que sea obligatorio y otra cosa es que sea necesario. Si ustedes no ponen break acá, cuando lleguen a C... Van a arrastrar un, un vicio que después le va a costar errores. Por eso siempre pongan el, el break.